Comenzaron su andadura en el mundo del golf de las chapas cuando compraron el proyecto en diciembre de 1991, un total de 540 hectáreas. Inmediatamente comenzaron la urbanización del plan parcial más grande de 175 hectáreas, completamente terminado. Hoy en día hay muchas urbanizaciones y villas de lujo. En Santa María Golf se celebran anualmente varias competiciones oficiales durante el año, junto con la Federación Andaluza de Golf, Beneficencia y otras entre nuestros socios y amigos. Santa María Golf valora mucho su cometido y responsabilidad social y la participación con los vecinos. De hecho, han construido el campo de fútbol de Santa María y donado totalmente gratis al ayuntamiento y han sponsorizado al equipo local de fútbol durante muchos años. ¿Planes para el futuro inmediato? Pues convertir la Casa Club en un hotel boutique para dar mejor y más apropiado servicio a todos los golfistas. Premio para Santa María Golf. Club Marbella. Recoge el premio Ali Saudi. Hola, yo voy a hablar en árabe. Gracias, eh, alcaldesa. Gracias, Carlos. Gracias a todos los presentes. Es un honor para nosotros recibir este premio. Y yo quiero agradecer al equipo de Santa María y a mis socios. Siempre, la verdad, nos han aportado, se han comportado bien con nosotros y nos han apoyado. Y quiero agradecer a todos los vecinos de Enelviria. Eh, siempre recibimos eh, buenas palabras cuando nos encontramos con ellos. Gracias a todos. Bueno, saludamos al señor Ali desde Campo de Gordan emblemático en Marbella, la Costa del Sol, que además de recibir el premio nos ha puesto al día de las novedades y de los proyectos futuros muy pronto, ¿no, Ali? ¿cómo sí, sí. Gracias. Oh, agradecido. La verdad, agradezco a la alcaldía y agradezco a Carlos Alcalá por pensar en nosotros. Y la verdad es, una, es un reconocimiento que el cual estamos orgullosos. Y yo me equipo aquí y ya está. Proyecto para cuando ah hacer... sí eh, nosotros estamos pensando de convertir la casa club en un uh, boutique hotel y ellos el ayuntamiento nos han dicho que sí y queremos hacer también un uh, hotel gastronómico al cual también nos lo van a aprobar pronto creo eh, nosotros queremos empezar cuando nos dan la licencia claramente gastronomía de mediterránea o... Eh, esto ahora sí, hay hoteles que son gastronómicos, que se ponen varios eh, restaurantes, sí, y, y la verdad es muy curioso, muy simpático, y eh, creo que aportamos algo nuevo a Marbella con esto. ¿Cuántas habitaciones tendrá este? Eh, la verdad no lo sabemos todavía, pero van a ser alrededor de los 50 cada uno de ellos, sí, sí, está bien, está bien, está bien, no es muy grande, pero está bien. Diríamos que es la temporada alta del campo de gol, ¿no? Ahora viene mucha gente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tenemos, eh, gracias a Dios, tenemos eh, el campo lleno, sí, sí, sí. Además, había hecho muchos eventos allí en el campo de gol, que no solamente para jugar al gol, sino que también se han celebrado muchos eventos muy bonitos y que habéis sido, bueno, pues, un enclave eh, realmente importante para Marbella. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, gracias a ti, como siempre. Gracias, muy amable. Gracias.